Un hombre casado busca a un amante por estas siete razones. En las consultas con los psicólogos se escucha. No hago algo que la mayoría de hombres no hacen. Ser infiel es algo normal en una relación. Si mi esposa no se hubiese descuidado tanto, no hubiese querido estar con otra mujer. Y yo no le fui infiel. Solo fue una aventura con una chica en un bar. La mayoría de hombres lo hacen, y hasta ellas lo hacen también. Solo coqueteo con alguien por chat que conocí en un grupo. No es infidelidad. Solo es un juego. No lastima a nadie. Así es como muchos hombres justifican la infidelidad, la búsqueda de un amante o el volver con un amante. Sin embargo, existen muchas razones por las cuales un hombre decide buscarse un amante. Existen razones que parecen haber sido pincelados con explicaciones tontas y otras son muy profundas, pues en realidad hay hombres como mujeres que son muy descarados a la hora de expresar sus motivos. Incluso existen estudios que dicen que al menos el 90% de hombres en México admite haber tenido una relación extramatrimonial. Estos datos fueron expuestos por el Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente, entre los motivos que mayormente exhibieron fue la insatisfacción íntima, dedicar más tiempo al trabajo y a veces la venganza. Ahora en este video de BeLifers veremos algunos motivos poderosos que hacen que un hombre se vuelva infiel. Hola, ¿qué tal? bienvenida a BeLifers, este es Marco y me alegra bastante tenerte acá, y antes de empezar este video pues me gustaría que te unieras al más de 1.300.000 personas que hoy día conforman esta gran comunidad llamada BeLifers. Y lo que es más, compartas este video con otras personas que les gustaría o que tú crees que van a encontrar este programa de B-Lifers interesante. Así que sin más preámbulos, empecemos con el primer motivo. Número 1. Poca experiencia con otras mujeres. Ya en muchas ocasiones hemos dicho que los hombres con pocos chances de tener muchas relaciones amorosas en sus vidas, están constantemente inseguros de su masculinidad eh, que necesitan probarse que pueden ser atractivos. En algún video mencioné que enamorarse de un hombre con poca experiencia puede ser contraproducente porque en realidad no sabe si te escoge o solo te acepta como su única opción. En mi país tenemos una expresión que quizás se use en el tuyo y realmente es bastante común. Tu peor es nada. Y en realidad, yo personalmente pasé por una relación donde estuve emparentado con una chica con la que no sentía atracción. Porque la única que aceptó salir conmigo fue ella. Así, a caballo regalado no se le ve mío. Pero por dentro de mí, aún quedaba el interés de estar con alguien más. Tu peor es nada es como cuando estás con alguien y tú dices, bueno, peor es nada, peor sería estar solo, peor sería estar sola. Bueno... Tu peor es nada es básicamente una relación que sostienes con alguien porque definitivamente no tienes con quién estar y es lo único que tienes a mano. En su caso, vamos a decir, tomando en cuenta esta historia que comentó, en su caso, en el caso de ella era igual. Porque ella entre líneas usaba la misma expresión refiriéndose a sus amigas. De hecho yo aprendí a usar esa expresión o me familiaricé con esa expresión de tu peor es nada. Porque ella simplemente se refería a eso cuando hablaba de sus amigas. Y que estaban saliendo con chicos con los que no gustaban, no tenían mucha afinidad. Pero hombre, peor es estar sola, peor es nada. Pero en realidad ambos estábamos en una relación no porque queríamos sino porque era lo mejor que teníamos, o era lo mejor a lo que podíamos aspirar. Éramos como dos seres aletargados esperando que alguien nos sacara de ahí. Muchos hombres están en la misma situación, en una relación que en realidad no les llena y expectantes a probarse que pueden estar en, con más parejas. Es por eso que hay que asegurarse de que eres alguien importante para el chico con el que sales, y no solo te ve como una opción, y no como una real oportunidad. Nos guste o no, hombres y mujeres, muchas veces somos percibidos como el plato de segunda mesa. Y eso hace y eso se hace patente cuando el chico te deja o te es infiel por una mujer más joven o con mayores atributos físicos. Duele, pero la gente es así de plástica. A veces eh, un chico te puede ser infiel, te puede engañar por el tamaño de tus pechos, por el, el grosor de tus labios. Es un poco tonto a veces, pero en realidad a veces tiene mucho que ver con eso. Y es por eso que se sugiere también que el chico tenga experiencia previa para que él pueda darse cuenta que un cuerpo muy voluptuoso, grande o muy operado, lleno de silicona, pues en realidad no hace una diferencia como tal, si no es la afinidad y la química entre dos personas, lo que al final de cuentas sostiene la relación per se. Pero bueno, volvemos a lo mismo tu peor es nada, es cuando estás con alguien que realmente te ve como una, una opción más, no te ve como una oportunidad real. Número 2. Revancha. Y a veces no es porque tú le seas infiel, a veces las ganas de cobrar venganza por amores del pasado que le hicieron daño a él o a la gente con la que él se proyectó. Existe algo que se conoce como las neuronas espejo, algo que hablaba Giacomo Rizzolati, me parece, este psicólogo, que hace que uno experimente lo que otro siente. Algo así como cuando lloras, cuando una actriz de telenovela llora. O ríes, cuando una actriz ríe en una telenovela. Aquí pasa lo mismo. Hay hombres que se han contaminado tanto, leyendo incontables historias de hombres infieles, de mujeres infieles, que ellos se sienten como una especie de héroe masculino, cobrando revancha en nombre de otros chicos lastimados. En su interior parece un acto heroico y de merecida venganza. Quizás sentarte a conocer al chico que tienes enfrente y comprender sus motivaciones es importante para darte cuenta si se trata de uno de estos héroes de papel que les gusta creer que cobran revancha por cosas que nunca les pasó. Existen. Sí, lo hay tanto en hombres y mujeres merecen que intentemos cambiarlos con nuestro querer, la respuesta es obvia porque tenemos que recordar que amar en esencia es aceptar si tratamos de cambiar no amamos ergo vamos a sufrir por intentar cambiar al otro, si este chico con el que sales tiene ideas preconcebidas de que una mujer es infiel o no se le puede confiar, ten cuidado puede que él no esté buscando quién le debe sino quién le pague, a veces es así, sufren con a veces es así, perdón, sufren con Juana y se les quitan con María. Número 3. Inseguridad. Como lo comenté en otros videos y programas de BeLifers, todos sufrimos de inseguridad y de derivado de esas inseguridades, hacemos cosas hasta lesivas, solo para probar nuestra valía. Hay gente que no deja de llenarse de operaciones y cirugías en el rostro porque no quieren que se les haya defecto en el rostro, quieren lucir impecables para que nadie los cuestione. Es en realidad una actitud amalgamada entre la baja autoestima y el narcisismo en su estado más bruto. Es como si quisieran ser vulnerables e invulnerables al mismo tiempo, que nadie los pueda ofender o hablar de sus cuerpos, sus narices o sus piernas. Así como hay gente que se expone a tratamientos peligrosos para pelear o palear, perdón, sus inseguridades, también hay quien utiliza la infidelidad para palear sus inseguridades. Es una adicción a sentirse capaces por porque sus mentes se gesta la idea de que solo se sienten seguros cuando son ellos los que engañan y mienten. Es como si asumieran que tú eres eh, ya infiel y siendo el infiel, se siente emocionalmente a salvo, no se siente como un cornudo, antes bien siente que tomó ventaja. Número 4. Porque asume que la infidelidad es normal. Hay gente que en realidad cree que un matrimonio o un noviazgo no puede existir en ausencia de infidelidad, y por irrisorio que esto pueda parecer o sonar, hay gente que incluso es infiel para salvar su relación. Y es que su relación pasa por una crisis en la cual está en juego la felicidad de los hijos. Y para paliar este problema lo que hacen es buscarse otra mujer. Es duro entender las motivaciones de las personas más en contextos simples. Podemos solo pensar que un hombre que busca a un amante es alguien ruin, cruel o sin empatía alguna. Pero la infidelidad, igual que la atracción, surge sin intención o causa de la persona infiel, simplemente surge. ¿Alguna vez has sentido una fuerte atracción por alguien a quien no desearías tener por pareja? ¿O alguna vez te has querido enamorar de alguien que te gusta por su forma de ser, pero sin embargo no logras sentir nada por él? Esto es más o menos así, es una fuerza poderosa que arrastra, que te obliga a hacer algo que crees que no debes hacer y que al final está ahí tratando de empujarte como alguien que sufre de alcoholismo y no logra controlar sus impulsos y termina cediendo. Número 5. ¿Por qué su amante lo busca? Otras investigaciones sugieren que toda amante tiene la esperanza de que un hombre deje a su esposa por estar con ella. Así lo sugieren las conclusiones de la socióloga Mari Carmen García, autora de Amores clandestinos, y es que en muchas ocasiones también la amante está invadida por la necesidad de estar con él, de buscarlo, de evitarlo o pecar en este sentido. En ese sentido, eh, el amante o el infiel tiene esa lujuria, comparte una lujuria con la otra persona y se deja envolver por esta lujuria que, que es prohibida, que los envuelve, porque uno no logra alejarse del otro a pesar de que saben que lo que están haciendo no está bien. Es algo enfermo, pero a la vez racional, porque ambos con sus cinco sentidos hacen algo que saben que no deben, pero aún así lo hacen. 6. Por ser prohibido. Con el tiempo las relaciones se van deteriorando, la excitación por un tipo de ropa, por la forma de hablar, de gemir, de moverse, va perdiendo encanto y solo van quedando otras cosas que estimulan a la excitación y lo prohibido parece ser aquello que encanta, que engancha y gusta. Lo prohibido tiene ese picante que muchas relaciones les da haciendo falta, pero con el tiempo caduca porque es otro estímulo que al final termina por esfumarse. Y número 7. Por inmadurez. Un hombre... No maduro es aquel que aún no logra controlar sus emociones, centrar su vida en un proyecto de vida que no puede controlar los vaivenes de su mente y se ve ante el primer cambio que le pasa por la mente. Así hay muchos hombres que no han llegado al punto de sentar cabeza. Al dejarse de ellos es lo más prudente porque en este momento y en este instante ya no tiene sentido tratar, porque en realidad aún no están preparados para crear algo bello y hermoso. La infidelidad está inervada de muchos factores causales y tiene una, tiene una anatomía muy, muy difícil de comprender. Tendrías que ser una persona con la mente muy abierta para entender qué es lo que se gesta en la mente del infiel. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que la insatisfacción que muchas personas traen en sus propias vidas impacta de forma negativa en la relación que están sosteniendo con alguien más y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos de con quién nos relacionamos de con quién sostenemos una relación este fue Marco del programa V-Lifers y te veo en otros videos y si llegaste a este punto por favor déjame el emoji de una estrella en los comentarios para saber que te ha gustado y me puedes dejar un super un super gracias que estaré muy agradecido por tu apoyo para seguir produciendo más de este programa y si quieres que toquemos otros temas en este programa de V-Lifers, pues puedes hacerlo y con gusto te estaré tomando en cuenta tu opinión un abrazo.